bracket va oh, tío. No, ah, no cuidado, cuidado. Oh, tío. también. Va tío. patio, ah, oh, oh, No, oh, En la patio, Va tío. patio, patio, Va patio, tío. tío. tío. Ahí va. Estoy muerto. Muestran, ahí va a caer más gente que... Ahí va. Al, al techo, aquí. Abajo. Yo, voy a, yo voy, a caer, ¿no? voy a caer aquí. Yo voy a caer aquí naranja. ¿eh? Entro yo, yo por la puerta grande, bro. Lo tengo automático, Ahora. Vamos a el aire. verde han caído tres. Me a ayudar. un Gulag. Hay un Gulag al frente. Amenaza eh, eh. arriba. Me arriba. arriba donde caído el edificio de, de Gulag. Sí, eh, está aquí arriba mío. Lo escucho, coño. Aquí arriba. What the fuck, bro? What the fuck? Bueno, tipo, tipo, tipo, tipo. Bro, yo no entiendo la suerte, yo no entiendo la. No, estaba un tiro, que lo dañando el coño su madre. Joder, si te iba a rematar. Nada, no te quiero, Inter. La próxima vez ni te remates. ni te Mierda, me pilló. ¿Qué dijiste, Inter? Que lo que me habéis dicho. A tu hay más gente por allá. Hay dos, eh. No hay dos. Zombie, zombie, eh. Está contigo. Quiero que tonto. Conmigo, conmigo, la conmigo. ¡Ya, entra, conmigo. entra, entra, entra, entra, otro. entra, la entra, entra, entra, entra, entra, entra, entra, entra, entra. entra ah, <enteando> ah, te puse la glimor, eh. <ríe> puse Tampoco y te, te digo, te da por. Derecha, Derecha, en de el apagón de tren. Dame una placa. Te <risa> voy a comprar placas. ¿Quién lo no lleva? Te dispararon, ¿no? Sí sí, sí, sí, sí, sí. Por Por aquí no viendo ese tipo y me dicen que me lo vi no es bueno pero déjame, yo soy malo Toma A lo mejor lo vi que Ari digo Cállate, yo, o sea yo no me partí las piernas <risa> Pero yo la gané, yo la gané amigos. Así que da igual ¿Quién me llevo el, mi, mi hamburguesa que es el Franco? Básicamente. Eh, yo me llevo el Franco, el Swiss y los oh, por favor Había gente naranja en seguro, si sí, nos seguro? apuntan, nos apuntan. ¿De dónde? Tracket Patire. Ahí, no ah, no. no, no también. minado Ah, bueno, pues ahí te quejas de mi lobby. A claro, es que queda uno más. Ahí, que hay otro. Tanco Batido. ¡Qué raro Bro, que el lobby, no, es. que <risa> quiero oh, estar en oh, lobby, bro. Guys, quiero sí, estar en sí, lobby. el lobby, <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> No, amigo, pero bueno, no. Intel aguanta muy bien. No, lo tío. Están en la montaña, yo no me en el río, por aquí. Aguanta, Intel uno tío. No quita No no me quiero, no me quita, no me por aquí. Aquí aquí no Aguanta, Intel. Intel está cracked, está cracked. otro derecha, otro derecha. Me mata una. A ti. No, no, sí. Nivel 4, tío. Qué bola, tío. Me te mata mató... el puto sin chan, me cago en la puta. Te mató no, tío, un nivel tío, tío. 4, Intel. Qué lamentable te ves de sentir. Ah, ¿no? sin placa. Qué sin lamentable. lamentable. Que hacer, <ríe> hacer, quiero darle un abrazo. <ríe> Lamentable sí. tú que solo las craqueas, que no has crabatido Ya, señor, por ya, ya estoy acostumbrado. Lamentable. Solo esto que no te acostumbra. Ya ¿Qué? que sí. si no, no podemos esperar más, eh. O sea, por esa parte estamos jodidos. Federico Wilson. Federico. Federico, hostia. Me lo comí, yo sabía, arriba en la montaña. No lo veo, no lo veo, no lo veo. Arriba en la montaña, está sin balas. Bueno, lo acabo de ver, si sí, lo acabo de ver, está arriba en la montaña. del todo, está. ¿Para qué? batido, batido, Vente, te aquí, te voy, voy, aquí, Voy, voy, voy, voy, estoy llegando, voy Voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, aguanten ah, Estoy muerto yo, también. Ya, ya yo, como un imbécil. tío! ¡Ah, tío! Era solo me uno, salvo, ¿verdad? Me salvo, me salvo, me salvo, me salvo, ¡Venga por mí, Edu! Era solo uno, eh. ven, corre, corre No estoy, estoy muerto Ah, está muerto No estoy muerto ¡No me dieron! Que es tío Edu, siempre igual, tío Edu, joder Bro, Joshua, hubieras visto mi mi Y ya, ahora voy a morir yo, porque no puedo subir Joshua, hubieras visto mi, mi cámara, bro De verdad te Ay, lo digo Me ha dejado, dejado tirar Edu, tío <risa> encima, me, encima me roba el arma <risa> <risa> Bro, lo de robarte el arma fue por amor Vale Pero ve por él Claro, bro, ya va, que estoy agarrando el ángulo 47278K es ¿No? ¿Qué es nada. Tú no entiendes los ángulos, bro. ¡A la izquierda! Están punto! Ah, ¿sí? Ahora sí. Tira precisión encima, tío. Voy a morir. Ah, pues no, no, no, no para ti. Pues yo creo que lo tiró por el quinto coño, bro, porque por aquí no está de la izquierda se acabando de dropear Ah, tiene uno tiene, tiene ataque aéreo Ahí Morado No tengo ataque aéreo No, pues no, no, no tienes nada por... No, pero... Tienen que saltar Izquierda no por aquí Traquet. No, por aquí No le tengo ángulo Oh, eh. Hola. Hola, niño. No sé de dónde. Están súper espleteados. ¿Uno muerto por aquí en frente mía? Sí, están un poco de la verdad. Izquierda, se izquierda, ¿verdad? Están en la casa del frente mío. Sí, sí. Uno sale. Uno No. Otro más atrás bueno. quedan los cuatro de abajo putos cerdos ¿Lo veo ya aquí batido Vean todo a la izquierda derecha uh. derecha derecha no, derecha, exacto, derecha. no todo de derecha <risa> están sí, están haciendo ahí la SWAT equipo SWAT ¡Opa! Me acaban de peinar con un sniper ¿no? Sí, al frente que es el mío ¡Cracket! Lo veo, lo veo ahí en las gradas Tengo uno al frente mío que Tiene que entrar a la zona tú su cabeza, hermano? Hay una rata aquí detrás de las gradas así. Y detrás del oh, coche este. otro, ¿no? Sí, lo veo pierde sí, sí, sí, para atrás? ¿Lo veis? Sí, lo veo. Ahí está tengo uno enfrente mío, bro, que lo pueden matar. que de la roja? ¿En la casa roja? Sí, enfrente mío. Vale, espera, le voy a matar ahí en una bolita. Qué ah, fastidioso era ese tío, bro. Oh, y el otro agarra el coche a hacer no sé qué jugar. ¿What? Eh, franca por izquierda, a mi izquierda. vale. Aquí, los cabros aquí, frente mía. batido, batido, batido, batido. tío, ¿Tú, tío, tío, tío, tío? Bien, bien. Vamos arriba. Por la pierna, la pierna, la pierna, la pierna, la pierna, la pierna, coche.